Bien, Carlos, gracias. De todas maneras, Carlos, te agradezco muchísimo haberme tenido en cuenta en este primer encuentro de ustedes de integración y al igual que a los demás compañeros, les agradezco también esta deferencia. Pues yo imagino que ustedes no se acordarán ¿En qué año fue fundado el Bienestar Social de la Policía? Entonces, este, esta institución fue fundada por la madre San Luis. Ella es religiosa de la presentación. La primera directora del colegio fue la hermana Rosa Gonzaga, también religiosa de la presentación. En el año 1973, la Secretaría de Educación tuvo a bien nombrarme como rectora del Bienestar Social de la Policía de Ibagué, hoy Nuestra Señora de Fátima. Esta institución pues, ha sido ayudada especialmente por Dios y por un selecto grupo de profesores que trabajando arduamente conseguimos la aprobación de sus estudios y por ende la entrega a la sociedad tolimense de muchas promociones de bachilleres académicos y comerciales que hoy ocupan importantes cargos dentro y fuera del departamento. Y para corroborar lo dicho, estás tú, Carlos, que eres un excelente periodista. Yo llegué al bienestar social porque la policía pues, había prescindido los servicios de una religiosa que estaba ya en la institución y, estaba, y la presentación no quiso mandar ninguna otra rectora para allá, no quiso cambiar. Entonces, pues, estaban encartados que no tenían quien les dirigiera el colegio. Un familiar mío estaba trabajando allá en, el, en la policía como auditor, era el auditor de la brigada, del batallón y de la policía. Dijo, bueno, yo, yo les puedo insinuar que sé quién les puede dirigir ese colegio, pero si sí tienen que... Pues dedicarle mucho tiempo y, y ponerle, meterle gobernación, porque si no ella no acepta, porque ella está mañana donde está. Entonces sí, me nombraron, eh, la policía pues hizo, me hizo viaje al Espinal para mm, charlar conmigo, me ofrecieron el, el colegio, sin embargo pues yo les dije que no que no me iba, porque pues yo no había hecho ninguna labor en este otro colegio, que me habían acogido muy bien, entonces que, pues que no, que sentía muchísimo, no puedo complacer, pero que, que me daba pena con los espinalunos que se habían portado bien conmigo. Y entonces Después me invitaron a un almuerzo al Bienestar Social con el comandante, con el secretario de Educación, con el gobernador. Y pues me dijeron, bueno, de todas maneras, vengase a dirigir el Bienestar por dos meses y a los dos meses te vuelves para la Secretaría de Educación como supervisora. Entonces, pues yo acepté eso, pero pasados los dos meses... Entonces ya <risa> Pasados los dos meses El secretario me llamó Aquí la necesitamos Ya cumplimos Julieta Porque ya aprobaron el colegio Tiene por No ha llegado la resolución Pero por el puntaje se deduce Que lo van a aprobar Entonces <risa> Le dije bueno venga yo te invito a almorzar Y llamo al comandante Y tú hablas con él entonces, sí, ahí estuvieron almorzando y entonces el secretario le dijo al comandante, bueno, comandante, ya nosotros cumplimos, el colegio pues ya según el puntaje está aprobado, entonces yo me llevo a Julieta porque yo la necesito, es la persona de confianza mía en la secretaría. Le dijo, no, pero pues nosotros hemos... He hecho todo lo posible para que Julieta no se aburra. Yo creo que ella está contenta aquí en el Bienestar, porque nosotros, es decir, mejor no hemos podido portarnos con ella, de manera pues que, que yo no creo que ella esté aburrida. Entonces, a mí sí me dio pena, porque la policía se portó muy bien conmigo. Entonces, les dije que, que más bien yo me iba en diciembre, y que iba a terminar el año porque pues no podía dejar abandonado el colegio. Y en diciembre pues los de la policía me hicieron un agasajo y unas palabras muy bonitas y yo me vi pues como muy comprometida y cuando el secretario me llamó pues yo le dije que me quedaba en el bienestar. Me fui por dos meses y me quedé 21 años. ¿21 años, ahorita ahorita ¿Usted comenzó en el año 71, güey? ¿eh? Eh, principié en 1973. ¿73? Sí, y terminé, me retiré en el, en 1995. Me retiré sencillamente porque de verdad que estaba cansada. Es que eran tres jornadas: mañana, tarde y noche, y bastante pesado. Y sí me sentía como agotada, entonces. Pues yo siempre le decía a la, a la policía que me retiraba y ellos que no sé cuánto y no me dejaban retirar, se iban a gobernación y no me dejaban. Y entonces pues me fui calladita a la Secretaría de Educación y presenté la renuncia irrevocable. Y cuando ya tuve la aceptación en la mano, fui al comandante y se la mostré, pero él se disgustió, ¿por qué me hace esto a mí, Julieta? Y no se lo hizo a otro comandante. Van a decir en Bogotá que nosotros, pues, mmm, nos hemos portado mal con usted, que no le hemos dado lo que usted necesita para el colegio. Bueno, no, de todas maneras él se puso como disgustado conmigo y... Y yo me retiré y no hicieron ninguna, ninguna despedida, pero los profesores y todo el personal administrativo, el jefe excepcional en realidad me hicieron un almuerzo muy elegante despedida, unas palabras muy bonitas, un pergamino, que entre otras cosas se lo agradezco muchísimo. Y pues, la policía después, ya cuando les pasó la rabia, pues entonces me hicieron la despedida muy elegante y muy bonita en el círculo social. Qué bueno. ¿eh? ¿En qué año fue que se retiró, señorita Julieta? 1995, ¿cierto? No, y para mí fue duro retirarme del bienestar social porque yo cogía el carro cuando salí del colegio y cuando acordaba estaba yo otra vez en el bienestar social. Y antes de que me vieran yo salía rapidito en el carro otra vez para, para Ibagué porque pues ese fue una, un correr, no pues como una vereda, ¿no? como una, un barrio de Ibagué. Entonces, y fuera eso es me dio duro y yo creo que le debo el infarto que sufrí a la retirada del colegio, para mí fue duro. ¿Eso fue, el infarto fue antes o durante no, el ejercicio o después? No, después, como al año de haberme retirado, que me dio el infarto. El año pasado me pusieron un estén, me pusieron un marcapaso y ya me habían hecho cirugía de corazón abierto, me hicieron cuatro bypass en Medellín y aquí me pusieron un estén, y siempre pues he estado como, como delicada, ¿no? Bueno, pues yo siempre fui bastante como dura con los profesores, aunque tuve una nómina de profesores excelente, ellos me quisieron mucho y yo también los tuvieron, los quise muchísimo y pues nunca es, fui leal con ellos, nunca yo fui a la Secretaría de Educación a acusarlos ni nada, yo, les, yo era la que les tomaba cuenta de todo, no permitía que los demás me los regañaran ni nada. Sí, muy y muy buenos profesores Auranería, excelente profesora de química, muy buena Carlos, muy bueno de él es administrador de empresas muy buen profesor Allá, yo tuve muy buenos profesores tanto en la noche como en la tarde y, y en la mañana porque este Beethoven Triana que era de la noche extraordinario profesor, muy pero muy bueno Marcos Pita yo tuve excelentes profesores de, de en todas las áreas del conocimiento muy buenos pero sí este profesor me puso mol, me molestaba mucho porque eso cada rato me reunía a los profesores en la sala y no dejaba no los dejaba editar clases y yo cuidé los alumnos tantos grupos hasta que me puse bravo y me fui a la sala de profesores no pues Beatriz pues desafortunadamente pues ella siempre fumaba un poquito y pues murió de un edema pulmonar y nos, nos abandonó, pero muy buena, hacía como unos 20 años eh, Bernarda Conde, Evelia Palma, que también era de matemáticas no de matemáticas sino de, de comerciales, eh, de sociales era Bernarda pues que yo recuerde esos, han muerto. Ay, Beatriz de Aldán, García de Aldán. No, pues yo, yo así, conflictos, conflictos con los padres de familia, no, sabe que los padres de familia me apoyaron muchísimo, eran de la policía y ellos conmigo vivían agradecidas, agradecidos, no sé por qué, porque yo era bastante templada, pero ellos, eh, yo pensé que me detestaban, pero más tarde me di cuenta que no, porque en donde quiera que me los encontraba y me los encuentro todavía me saludan con cariño y con esa amabilidad. Entonces yo no tuve, pues así, encuentros con los padres. No, ellos, bueno, sí, de pronto un problema con un alumno que, pues que la decía que la profesora le había dicho que, que usted es un desgraciado. Claro que que eso siempre es una palabra pues dura, ¿no? dura entonces pero yo no, en ese momentico pues como fue con el padre y el alumno yo no haya en ese momentico me pusieron en aprietos no hallaba que contestarle entonces no sé cómo me vino a la cabeza al decirle no, eh, sí, eso es un costumbrismo eso no está así como, como es una palabra dura pero si viéndolo bien y si lo miramos en el diccionario pues desgraciado quiere decir una persona que no tiene gracia, de manera pues que, que eso no es así como tan grave como ustedes lo están viendo claro que yo después llamé a solar a la profesora y le, y le dije esto está muy mal hecho, esto no se puede hacer, esto es grave yo tuve que defenderla a usted, pero que no se vuelva a presentar eso, porque a los alumnos no se pueden ofender, y fuera de eso usted está dando ejemplo, y ese no es buen ejemplo, entonces, a frenar. O sea que usted fue buena amiga, solidaria con los docentes, le digamos que tuvo esa caballería y por eso también fue mucho los docentes que la quisieron y todavía la quieren, ¿cierto? Sí, eso es cierto y los alumnos también, yo siempre defendía a los alumnos sin que se dieran cuenta, porque pues no me convenía, porque entonces ellos me perdían el respeto pero yo sí si los defendía a ellos, de los profesores de muchas cosas, de notas de esto, estaba pendiente de, de que no les fueran a calificar lo que no era, que los fueran a calificar mal pero sin que se dieran cuenta el tableta, usted ha ido ¿Últimamente a la institución educativa o hace cuánto que no va por allá? Sí, hace bastante, hace bastante, porque sencillamente tantos años, 21, ay, yo imagino que dirán, pero la vieja ya no sé qué aquí, <risa> porque viví tantos años y, y todavía la seguimos viendo aquí. Que no, hay que dejarlos descansar y que vean otras caras diferentes, no la cara agria de esa de rectora brava que era... Hay una cosa importante que cuando uno se retira y hace las cosas bien como profesional, en cualquier car cargo o área, yo pienso que usted debe sentirse orgullosa y hay muchos estudiantes que usted se encuentra ya médicos, sí. eso le ha servido a usted yo, mucho beneficio, ¿cierto? Claro, me ha servido muchísimo, mucho. Tiene la puerta abierta para lo que sea ¿cierto? Yo voy a cualquier banco, a cualquier, voy al seguro social y allá encuentro el alumnos, por ejemplo, Mm, en el Seguro Social una vez me encontré así de manos a boca con un exalumno, con un muchacho de apellido leal y era necio como él solo y yo siempre lo defendía sin que se diera cuenta pero era muy muy inteligente y en realidad pues está ahora en el Seguro Social y es bueno bueno el reencuentro de ex alumnos ex sí yo siempre luchaba porque es que eso es una de las de los puntos que la Secretaría de Educación y el Ministerio pues piden ¿no? que, que se hagan encuentros y que se, y ojalá pues que sigan los alumnos vinculados al colegio eso de todas maneras sí lo hice yo en varias ocasiones Padre Sasa, muy buen director espiritual me colaboró muchísimo, me ayudó con los alumnos eh, y como profesor ...de religión, de ética, de todo. Él fue muy buen asesor espiritual. Casi que duró muchos años también allá, ¿no? Todo el tiempo que yo estuve, estuvo él en el bienestar social. Bueno, sí, siempre ha sido competencia entre los colegios, ¿no? Pues nosotros siempre teníamos... Yo, por ejemplo, era muy amiga de Carmen Elisa Manrique, la directora del Liceo Nacional muy amiga del rector del INEN, del rector de San Simón, porque fue, fue compañero mío en la Supervisoría, y también pues del Tolimense, de Cisneros, pues que eran como los colegios que más nos tratábamos y nos integrábamos. Ellos iban a las jornadas culturales del colegio y yo también mandaba los míos también al colegio de ellos, y siempre nos ayudábamos y nos colaborábamos nos colaboramos pues, bastante ¿no? Y, no con los docentes pues hemos tenido bastante camaradería inclusive duramos unos hasta cuando me enfermé pues bastante mm, pues no volvimos a reunirnos pero pues nosotros nos reuníamos con los profesores mm, como cada 15 días eh, íbamos a a integrarnos con unas once o, o mm -hmm. íbamos. Una tertulia. Sí, una tertulia. Íbamos a, a un paseo, ¿no? De todas maneras seguimos con ellos y ellos donde quiera que me ven para que yo se... Muchas veces yo no los he visto y ellos me vieron primero y se vienen a saludarme y todo eso. Eso es bonito, yo pensé que no me querían ni que me detestaban. O sea que <risa> la siguen llamando por sí, teléfono sí, sí, sí. en la calle, la paran y se venga nos tomamos sí, un tinto sí, no, y así. preguntan por usted, qué bueno, cierto? Sí, muy bueno, ellos para qué, se portan bien, se portaron conmigo. ¿Actualmente tiene buena amistad con alguno de ellos que recuerde de los que estuvieron en, allá en el colegio? Sí, tengo buena amistad con Alirio, eh, con Sisto Guarnizo, el coordinador académico de la mañana, con Alirio que era el coordinador académico de la mañana y luego de la tarde, también con Clara de orvuela, pues pertenece a un grupo que yo también en el que yo también estoy, eh, con... Y pues con Emma, Emma, ¿para qué Emma? Sí, está Ema. en el Liceo Nacional. Sí, está en el Liceo Nacional y buena persona, Emma, buena gente. Con Ruth Sánchez, con sí, con, con la mayoría, ¿sabes? Con Carlos, Carlos, Carlos ha Gaitán. Sido buena gente. Con Ayer hablábamos precisamente con, con el profesor Daza y el profesor Gaitán, que son los organizadores de, sí. de ese evento. Yo le decía, qué bueno, y esperamos que nosotros, los alumnos, pudiésemos ver a ustedes, ese grupo antiguo que estuvo con nosotros en una integración, no una fiesta, sino una integración de día, y ojalá pues algún día se pueda llevar a cabo ¿qué le parece a usted señorita Urieta? ¿asistiría? pues puede que sí, ¿no? desde que esté bien bueno, pero el 17 definitivamente no va a ir, ¿cierto? porque está muy tarde y usted sí, no toma traguito, no, y de pronto no, no, la no, ah. no, y eso no lo acostumbro no, no lo acostumbro a tomar, ni salir de noche y tomar menos que eso, entre otras cosas, ayuda muchísimo y esas integraciones son muy importantes porque se intercambian ideas, ¿no? Y, y sirve... O sea que usted es netamente ibaguereña porque no sale casi por aquí... ¿Usted de Ibagué a propósito, señorita Orieta? No, yo no soy de Ibagué, yo soy de un pueblito cerquita a Ibagué llamado Rovira de... Sí, de Rovira soy Haber tenido eh, allá de ese ilustre municipio una gran rectora de una institución tan importante en Ibagué como es Nuestra Señora de Fátima. A propósito, ¿por qué le cambiaron el nombre, el tablito? ¿Usted sabe por qué? Bueno, porque de todas maneras, bienestar social es el bienestar de la policía en todo el país, en el bienestar de todos los agentes y sus familias. Pues no era prácticamente el nombre del colegio, sí. entonces le buscaron el nombre y, y pues como lo fundó una religiosa, pues y también en honor a la Santísima Virgen, le pusieron Nuestra Señora de Fátima. Bueno, reemplazar en sí, la profesora, pues, en, en al, pero por ejemplo yo reemplacé de pronto en el área de religión, de ciencias, en los primeros que de pronto no había ido por estaba enferma o cualquier cosa no podía asistir pero y también yo fui profesora y cómo lo hizo no pues yo no voy a decir qué más <risa> o sea que fue también buena buena prueba pero allá en el bienestar no, social no allá en el bienestar en qué parte señorita, ahorita no yo trabajé en el cooperativo Carmen Zarrocha. Ah, qué bueno. ¿Y en el Espinal qué colegio? En el Espinal fui rectora del, de Nuestra Señora de Fátima, precisamente. Allá duré cinco años. ¿También de la policía? No. ese sí era un colegio del gobierno. Del gobierno. Sí. ¿Allá cuánto duró, señorita Julieta, el Espinal? Cinco años, cinco años. Cinco años, pero... Se portó muy bien conmigo. Muy, pero muy bien. Yo o quiero... sea que les dolió mucho verse venido allá para Iván. Sí, es cierto, y a ellos no es que no me dejaban venir, muy bien se portaron ellos conmigo. Bueno, señorita Julieta, de todas formas muchas gracias por haberme facilitado aquí al suscrito Carlos Pavón para el programa de Tú a Tú, y para nuestro canal Pavón Roca YouTube. Vamos a subirlo a YouTube, lo vamos a transportar a Facebook para que los, los compañeros y compañeros vean que la señorita Julieta todavía sigue vigorosa, fuerte, sí, y ojalá eh, pues digamos que, que siga recordando esas bellas historias que tuvo en la institución porque allá la pasamos muy bueno nosotros los estudiantes a mí me gustaba, era porque todos los días tocaba viajar en bus <risa> le daban a uno paseo y eso era como ir a un, a un campestre, ¿cierto? y demasiado retirado pero algunos se enfermaban, otros se, se mareaban, sí ¿es así, doña Lita? Sí, así. No, y así es es que entre otras cosas madrugábamos mucho y entonces siempre, y salíamos a la una. A la una, y salía uno ya cansado, claro, claro. Eh, dormido. Sí. Entonces nos despedimos, mis queridos compañeros, compañeros de VIEXO, de la, de los nuevos, de las promociones actuales de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima. Espero que eh, les haya gustado esta entrevista, que haya conocido, los que no conocieron actualmente eh, la rectora en esa época, y eh, haya conocido un poco sobre esa historia, qué bueno haberlo conocido, de que nos haya atendido la señorita Julieta aquí en su apartamento, su elegante apartamento, junto con su hermana... ¿Cómo es que Sorberta. No? ¿no? Sorberta, quien nos acompaña, está escuchando esta entrevista, está aquí feliz, está orando para que todo salga bien, ¿cierto? <risa> Así que... Eh, sí, ya para finalizar, le vamos a dar en breves, eh, digamos, palabras, eh, un saludo especial. De todas maneras, quiero saludarlos muy especialmente y decirles que todavía los recuerdo bastante. Y les agradezco toda la colaboración que me prestaron. Y a los estudiantes que sigan como, an como eran antes, muy buenos estudiantes, sin vicios, así los demás colegios y los demás estudiantes lo sean ustedes sean los primeros en dar ejemplo bueno yo para finalizar el le quiero dar un abrazo gracias. no me quiero ir aquí en cámara ese abrazo tan fraternal que no, quería darle eh, personalmente porque gracias. la verdad eh, nuestra rectora fue una gran mujer una valiosa mujer como docente como rectora de la institución porque de allí salimos muchas personas con muchos valores y eso fue por importante y adquirimos muchos conocimientos con ese equipo que que tuvimos eh, bajo su eh, autoridad bajo su digamos dirección como rectora así que mis queridos compañeros televidentes espero que les haya gustado que lo disfruten y cualquier cosa ahí en la página puede escribir y le vamos a hacer llegar los mensajes a la señorita Julieta de cómo recibieron ese mensaje y esperamos que pronto en en un encuentro diurno con los demás eh, docentes y algún grupito podamos pues hacer ese homenaje especial a la señorita Julieta en vida, ¿cierto? porque las cosas se hacen en vida bien, señorita Julieta, así que mis queridos amigos, chao Bienvenidos a nuestro programa, nuestro programa de tú a tú, de todo un poco, un programa que se emite por mi canal de YouTube, Pavo Roca TV, en el operador también a veces lo trasladamos en CNC y Lego telecomunicaciones, es un operador muy antiguo, que anteriormente llamaba Cable Unión, Global TV, ahí trabajamos con un compañero en CNC, y hoy vamos a hacer una entrevista muy especial a una distinguida dama en la parte de la educación, una gran profesional y, y una gran ciudadana que ha contribuido a nuestra a sociedad en la formación. Así que queremos brindarles especialmente esta entrevista y hacerle un reconocimiento a la señorita Julieta Bonilla, quien por muchos años ejerció su labor como rectora del de colegio NUCEFA, anteriormente llamado Bienestar Social de la Policía en Picaleña. Entonces, esta entrevista como, como homenaje, como reconocimiento, recordemos que hace cinco años estuvimos aquí presentes y gracias a la señorita Julieta que nos abre hoy las puertas para darnos un mensaje, sobre todo para este otro reencuentro que vamos a tener el 16 de noviembre del 2019, el sábado a partir de las 7 de la noche, para que todos los egresados que han hecho parte de esta hermosa institución del Colegio Bienestar Social de la Policía o Nucefa, Nuestra Señora de Fátima, en Ibagué. Entonces, a todas las promociones, desde el inicio, desde la fundación de nuestra institución en Picaleña, sean bienvenidos y esperamos que estén presentes ese día. Eh, haciendo parte de esa integración, de ese gran reencuentro. Entonces, después de cinco años de haber entrevistado a la señorita Julieta, queremos saber qué ha pasado con su vida, cómo continúa, y que nos dé unos mensajes importantes que tienen que ver con la parte de, de la educación, y por último, un mensaje de reencuentro de todos aquellos que vamos a participar, los que están por fuera del país, para que vengan y disfruten, y qué más que ese llamado lo haga la señorita Julieta, que hizo eh, su trabajo muy sobresaliente para eh, ayudarnos a aportar un granito de, de arena para que nosotros eh, saliéramos eh, a nuestra sociedad a contribuir, a dar lo mejor, lo mejor que cada uno tenemos, porque son muchos los profesionales que han salido, señorita Julieta. Eh, yo conozco por toda la ciudad que han salido muchos profesionales Son médicos, son veterinarios, profesionales ingenieros Uno están en la policía, otros están en las entidades oficiales y públicas En fin, entonces muy destacados nuestros egresados y grandes profesionales Así que bienvenida señorita Julieta Entonces vamos a compartir a todos los televidentes, a todos los eh, egresados Estos mensajes tan importantes de bienvenida aquí. Buenos días Buenos días. Yo te tengo el micro. Me encanta tenerlo aquí nuevamente y ojalá pues es, es, no se desvincule del tanto <risa> de tanto Julieta, tiempo. Muchas gracias por atenderme, por estar nuevamente aquí en su en su hogar. Sabemos que usted eh, disfruta de estos buenos años de gozosos. La vez pasada estuvo su hermanita Berta, creo sí. que estaba acá estuvo también escuchando esa entrevista y hoy quise venir nuevamente para, mmm, yo siempre la recuerdo, usted nos dejó un buen legado y no queremos olvidarla, entonces qué mejor que este reconocimiento con estas palabras, este mensaje que podemos escuchar directamente de usted. Entonces, eh, cuéntenos eh, cómo ha mantenido eh, en sus últimos años su vida. Bueno. De todas maneras, he vivido una vida más, más o menos organizada. Eh, es, no estoy con mi familia, que está en Cali, y la otra en Medellín, pero pues sostenemos una comunicación constante y buena. Y yo, entre otras cosas, todavía recuerdo el colegio. Fueron muchos años los que eh, pasé por allí. Entonces recuerdo mucho a mis, a mis alumnos, estoy muy contenta con su venida porque con eso me hace entender que no te has desvinculado del colegio, que sigues siempre pendiente de la institución. Eso me agrada muchísimo y lo felicito por todos los logros alcanzados por usted y esa, eso es una satisfacción mía muy grande de ver a los eh, alumnos pues en buenas posiciones y fuera de eso, siendo personas honestas como usted y aspiro que sigan así por siempre y ahorita, Julieta, Muchas gracias por ese mensaje de palabras también hacia nosotros eh, Sí, como usted lo mencionó, son muchos los profesionales que salieron y están haciendo una labor muy importante para nuestra sociedad, sociedad colombiana, no solamente para Ibagué, que salieron con unos principios, o salimos, porque yo hago parte también de, de esa formación, con muchos valores y sobre todo nos infundaron mucho respeto hacia los demás. Entonces, eso hemos visto en la mayoría de los egresados. Señorita Urieta, usted cuando sale a la calle ha tenido la oportunidad de encontrarse con estudiantes, cuéntenos. Eh, ¿Cómo es la reacción? Así, eh, entre otras cosas me alegro mucho cuando me encuentro con ellos porque veo pues que se, no me han olvidado del todo, siempre se acuerdan, me saludan con cariño y eso lo aprecio mucho. ¿Recuerda de pronto también algunos docentes que he encontrado cuando usted sale? ¿Usted sale calle todos los días o...? o? ¿Cada cuánto sale a la calle? No, todos los días no, pero sí de vez en cuando salgo y tengo mis reuniones, pero estas reuniones no son con los profesores ni con los egresados, entonces pues no me veo en las reuniones con ellos. Pero en la calle sí de vez en cuando pues me encuentro con algunos y nos saludamos con cariño, ¿no? Eso me gusta a mí bastante. Encontrarme con ellos y ver pues como esa simpatía y la alegría que ellos sienten cuando cuando me ven. Yo también siento alegría y los quiero mucho. Bueno, yo recuerdo, señorita Julieta, en la última entrevista que usted expuso, que yo le hice acá, eh, usted ingresó en el año 1973 y se retiró en 1995. Esa reseña histórica está ahí en la página, es bueno que se documenten cómo eh, es tan importante saberlo. Nosotros como egresados debemos saber y conocer cuál es la historia del colegio. Inclusive, señorita Julieta, le comento, yo quiero hacer un preámbulo porque es bueno de que los estudiantes sepan. Estuve hablando esta semana pasada con el rector, el teniente Francisco Gutiérrez y ojalá nos escuche, y ojalá nos escuche a la Dirección General de la Policía, a los directivos que están trabajando en PROC, de cada día mejorar la institución y una de las inquietudes, una de las propuestas y uno de los sueños que tengo y, y con algunos compañeros es de que ojalá algún día dentro de la institución haya una infraestructura en la oficina, una especie de museo con registro fotográfico de los docentes, de los estudiantes destacados, cómo nació la institución, todo eso debe haber dentro de la institución para que ojalá cuando los egresados vayan allá, puedan entrar a esa aula ¿sí? y puedan... Eh, recordar, recordar esos momentos y hace falta. Entonces, el teniente eh, me dijo que iba a hacer lo posible para que este año llegara eso a la distancia de la ¿Cómo le parece? Muy buena la idea. Y puede ser una galería para que ellos recuerden. No me parece interesante. Y te felicito por la idea. Le voy a mencionar todo y usted me dice de alguno de ellas que de algo destacado hubo en alguno de ellos. La profesora Auranelli, que en paz descanse ya falleció. El profesor Carlos Gaitán, que hizo parte de estos reencuentros. y Auranelli fue una excelente profesora, muy responsable y muy buena profesora. Así es. Digamos, buena maestra. Fueron los últimos que quedaron con, con sí, profesor Carlos Gaitán. Con Carlos Gaitán, no es cierto. Y Está... con Rojas también. Muy, muy comprometido con todo y era como la parte alegre del colegio porque era el que organizaba las jornadas. Él era el vicerrector, ¿no? Sí, era el vicerrector. Eh, organizaba las jornadas culturales, deportivas, todo lo que era como, como una alegría, darles como alegría a los alumnos, a los estudiantes, porque esas actividades hacen mucha falta para que ellos también vayan demostrando sus habilidades, sus actitudes. Así es, ahorita, ahorita. Entonces, continuamos con la profesora Clara Orjuela, de, de física. Uy, medio duro la física, ¿cómo le parece? Y por eso me tocó estudiar de noche, porque man, yo recuerdo con mucha felicidad que pasé mis cinco años allá en la institución, más de rico, disfrutábamos. En esa época disfrutábamos en la hora de... de del descanso de la leche, ah, el pan, sí. el queso, ¿te acuerdas? Sí, es cierto que se les da un refrigerio muy bueno, entre otras cosas. Exacto, y mm -hmm. cuando yo, yo perdí inglés con el profesor Luis Palomino y la profesora Clara, y entonces me mandaron volando para la nocturna. <risa> no, pero mire que terminaste allá bien. No, mire que me fue bien porque tuve dos, dos familias, allá conocí una familia y la mayoría también eran de allá. Y claro. conocí a policías activos de, de la institución sí. que terminaron allá. Fue algo espectacular, señora, señorita Urieta. Es cierto, maravilloso. Continuamos entonces con la profesora Clara Ojuela, la profesora Eulalia Alzate, que le hice una entrevista hace hace menos de un año también. Sí, ah, bueno, sí. La, la profesora de, sí, de comerciales, era muy buena profesora. Sí. La profesora Blanca Flor Pimiento, que también le hice la sí. entrevista, ella trabaja ahorita con una fundación. Sí, no, y ella es buena profesora, era muy buena profesora. Sí, ¿Es profesora de taquigrafía? ¿no? taquigrafía. Sí, ella eh, también era de comerciales. ¿De acuerdo que ya? ¿Nos tapaba la, nos mm. la máquina? Sí, ella estaba taquigrafía, contabilidad, ella era de el área de comerciales. La área comercial. También otro que me encontré hace menos de un año, el profesor Ana, ni, Ana Cías Guzmán de Matemática, el profesor de Bigote, que me decía, así en el salón, me decía, entraba, le vamos a contar pequeña historia al profesor porque me recuerda mucho y, y lo disfrutamos. Entraba así con un cuaderno debajo y entraba al salón y todo el mundo quieto y ya sabían que tenían que tener los cuadernos cerrados. Los cuadernos cerrados porque había gente haciendo la copia o hacíamos, ¿no? Y dije, todo cerrado, y decía, quedaba mirando ahí con el bigote, ¡Pavón! ¡Al tablero! Y yo llegaba allá, y me quedaba pensando un segundo, y dice, ¡No sabe, siéntese, tiene uno! <risa> yo le contaba eso al profesor, hacía <risa> la, <risa> la <risa> entrevista, recordando <risa> esos momentos. Muy bonito, eh, ¿no? Eh, sí, ¿qué dijo? No me acuerdo no, no, de eso Sí, sí, recordaba Entonces un saludo Ay. especial a mis queridos profesores Profesora Nacida Guzmán por esas historias que nos dejaste Y todos recordamos eh, La profesora Ruth Sánchez de Biología Muy buena profesora y era bueno para Biología Sí, no, y ella era muy buena profesora de Biología Los alumnos la querían muchísimo porque le entendían Ella se daba de entender y fuera de eso dejaba de tiempo de ella mmm, un rato para continuar con aquellos alumnos que les costaba trabajo, pues entender la biología sí, pero muy fue buena. Muy, buena muy buena profesora, entonces saludos profesor Rul Sánchez eh, al final nos acordamos del apellido del profesor Hugo de Historia, recuerdo que él nos hizo un programa, eh, ir a, a San Agustín a San Agustín y había que hacer un un librito yo lo tengo con fotos para visitar y hacer lo que es el parque arqueológico no me recuerdo el profesor de apellido que inclusive se, dio, se llevó una estudiante de la institución que es su sí así es, sí. Ah, así. es pues, si alguien sabe de él que nos diga a ver dónde está y nos recuerde un poquito el profesor Hugo de la profesora Edelmira, de comportamiento social sí profesora de sociales sí. es buena la profesora. mamá de, de... De Jorge Granada. De Jorge Granada. No, la mamá, el hermano. ¿La hermana no, la mamá. La mamá. La mamá, sí, la mamá. No. Eh, recuerdo al profesor de inglés, cuando yo comencé primero, segundo bachillerato, que en ese tiempo era primero, al profesor Germán Cruz, de inglés. Ah, sí, Germán Cruz. Él tenía... Sí. Le va... Duró un poco tiempo en el colegio, sí. más bien. Él tenía algo curioso, para recordarlo, cogía los pezcitos de tiza y hacía así así. Para que prestar atención los que están... <risa> que están englobados. en la que Bueno, recordándolo, muy querido al profesor Mancruz Cruz, a las hermanas Chiruley de, de, de las gemelas. Ah, sí. También. Si ¿sí? que ya se duraron un poco en el colegio de las gemelas. Eh, el profesor de... la profesora de taquigrafía, María Elena. María Elena, así la, la ¿qué tal le pareció la historia del <risa> <risa> Uno me divierte, Mire, Yolita Urieta, usted no sabe lo rico que se pasan en los recuentos cuando uno se reúne con los compañeros y hablar de eso, de esas historias y cada uno, mejor dicho, tenía como tres eh, sobrenombres que le ponían a los profesores <risa> y a la profesora le pusieron Pexoden porque pues te le faltaron los dientecitos y entonces sí, no sé. y en, ese, en ese tiempo había la famosa crema de pexode, ¿eh? entonces eso era para risa, ¿no? Ay, sí, no, ¿no? Lo, no, y los estudiantes aprovechan cualquier cosita para reírse ¿no? Para divertirse, bueno, claro. eh, la profesora Purificación Rodríguez que le hice una entrevista que me encontré en la nueva EPS en la frente de las piscinas y también nos envió un mensaje hace pocos meses, ¿me recuerda ya? Purificación Rodríguez. Sí, los, sí es que era de la jornada de la tarde, de la tarde. Sí, sí me acuerdo eh, El profesor Tito, ¿se acuerda del profesor Tito? Ah, no, claro, un profesor sazo de idiomas Era profesor de español y literatura E inglés el, Muy bueno sí, el profesor Pero, Jaime Osorio Sí, era un profesor eh, Que le iba mucho con los estudiantes Era buena persona con ellos Y, y los alumnos Lo que hicieron mucho muy querido, el profesor Tito estuvo también de noche, sí. igual que Auranelli. Y Rube. Y Rube, sí. Eh, el profesor Edis Palomino. Ah, sí, buen profesor de idioma. Esa historia no la va a contar aquí porque yo le conté a la señorita Julieta <risa> unas cosas que me pasó y, y son de reservas del sumario. Mejor que queden ahí bien. en, en reservas de del sumario. Saludos al profesor Edis Palomino <risa> y otros que también. Eh, eh, se reconocía porque hubo profesores y todavía los hay todavía, señorita Julieta, que, que se enamoran de sus alumnas y las hacen esposa ¿no? Ah, sí, es cierto. Lo mismo <coughs> hace cuatro era años... ya prohibido eso, pero... Sí. Y hace embargo, cuatro años tuvimos la oportunidad cuando el profesor Carlos Gaitán y el profesor Daza hicieron el reencuentro en la, la parte del teatro. Lunes, alumna del sí, colegio Allá hubo varias parejitas, es alumnos tanto eh, el uno como el otro del mismo colegio. Ah, ya. Recuerdo a Javier Rodríguez y a, Ro, y a Rosa, eh, uno de ellos y a otros que eh, vinieron de Bogotá y la pasaron muy agradable. Entonces los estudiantes también tuvieron sus amores y tuvieron sus esposas. Ah, bueno. Bueno, eh, recordemos entonces mm, de la noche hay unos docentes como el profesor Beethoven. Uy, Genial, ¿no? Beethoven extraordinario profesor de idiomas y sí, muy responsable y los alumnos lo querían porque era buen profesor y ellos en, le entendían. Es que cuando un profesor es bueno y se hace entender, pues los alumnos, los alumnos le cogen cariño porque, porque les está enseñando bien. Bueno, otro profesor, el profesor Jesse Bonilla de trigonometría. Sí ese sí, Bonilla es mm, profesor de matemáticas Sí, yo sí Llegó al colegio siendo habie, Habiendo sido rector del De un colegio Oficial también Llamado Leonidas Rubio Él llegó al colegio Después de De, de, de haber sido como 10 o más años Rector de, de Leonidas Rubio Sí, buen profesor bueno, aquí me olvidó apuntar uno el profesor Felipe. Ah, Felipe. Por ahí lo veo en la calle. Sí. Marocos. Felipe, sí, simpático, agradable. y buen ¿Qué profesor? área era el que enseñaba él? Eh, sociales. Sociales. Él era profesor Muy de curioso. Sociales. Y la rectora en esa época era Emma López. Ah, sí, Emma López. Ella fue... Ella tal... dependía de usted, ¿cierto? Como Claro. Como Sí, es cierto, ella era mi coordinadora y también estuvo en el Liceo Nacional, ella fue profesora del Liceo Nacional, y trabajaba en la mañana en el Liceo y en la noche en el Bienestar. Bueno, quiero hacer un reconocimiento especial al profesor que falleció hace poco, eh, el profesor eh, mm, que le faltaba cabello arriba, no, no fue conmigo, pero falleció hace poco estaba buscando... Germán, nombre. será Germán? Germán, Germán, Aria. ah, Germán Arias. Germán Arias, que vi en la bola. no, yo no sabía de Germán. Sí, el profesor Germán Arias murió hace más de un año. Ay, no, yo no sabía, eh, murió. uno se encierra aquí y no se da cuenta que existe <risa> el mundo exterior. En entonces ya han fallecido algunos de, de ellos. Sí, es entonces, cierto, entonces, y muy de... buen profesor era Germán, entonces, muy responsable. Condolencias pues desde de aquí a la familia... A todos los que hicieron parte de, de la formación de este gran profesor. Ah, sí. El... Bueno, otro docente, coordinador sobre todo, que usted mencionó, es el profesor Tito Guarnizo. Sisto, ah, Sisto, Sisto, sí. Sisto, Guarnizo. Sisto Guarnizo. Sí, él fue coordinador académico de la jornada de la mañana, muy buen coordinador, buen trabajador, buen compañero, buen amigo y pues yo lo recuerdo mucho porque en realidad fue mucho lo que me ayudó a mí en la coordinación académica ¿Qué otros coordinadores recuerdan? Sí, recuerdo a Lirio Rojas que también fue coordinador de la mañana y de la jornada de la tarde y fueron poquitos los... porque cuando era un coordinador bueno pues yo lo sostenía y no lo no lo soltaba no dejaba ir porque después me venía otro que no era lo mismo y no podía dar los mismos resultados entonces yo procuraba pues también sostenerlos bueno me recordé ahorita de una profesora voy a apuntarla aquí ella también dejó un legado sobre todo para los estudiantes habían más de uno detrás de la profesora por lo que era muy simpática muy querida sería si era y ella se hacía respetar pero ya cuando se iba, o antes de venir, viene, la, era como la novia de, de algunos estudiantes, la profesora Rosalba, de español. ¿A Rosalba? ¿Y ¿Sí recuerda? Sí, sí recuerdo, Ella. joven, era de joven. Rovira, inclusive. ¿Bonita? Sí, bonita, sí recuerdo. Eso, entonces, un saludo especial a la profesora Rosalba. Un saludo a todos estos docentes, eh, los que no hayan quedado por fuera, no excusa, o nos hacen llegar. Son muchos los docentes que pasaron por sí, este plantel, es todos de excelente calidad, ¿cierto, señorita Julieta? Sí, de muy excelente calidad, Entonces, es cierto. Un abrazo, congratulaciones. Me dijo la señorita Julieta al inicio, me dice, ay, pero es que tengo, ya no me acuerdo de tanto, por eso le estoy ayudando, porque Gracias. no han de faltar los, los necios que dice ay, pero es que no deja hablar, señorita Julieta. <risa> no, es que ella me dijo anticipadamente, ay, ayúdeme porque yo ya no me recuerdo. Por eso no ¿Es lee, el, cierto así es cierto, va uno llegando a la edad y, y va. Y los uno, años no uno pasan para. en Ahorita Julieta, no perdóneme le pregunto, ¿cuánta, cuánta, edad tiene este momento. Ah, no, eso sí no <risa> sabía que no, sabía que no le iba a decir, no yo le pongo por ahí unos, unos cincuenta. Por ahí pasó adelante. <risa> Más joven que yo, vea. Yo tengo 57 y aquí estoy casi igual que la señorita Julieta. Señorita Julieta, de todas formas la felicito porque usted Gracias. tiene todavía mucha madera, mucho temple, mucho cuidado. Eh, ha sido muy bien cuidada. Eh, la vemos todavía eh, que puede... Vamos a volver dentro de cinco años a hacer otra entrevista. Cada quinquenio. Ahí sí, ahí sí, yo le dejo eso a los coordinadores. <risa> Ahorita Violeta, eh, cuéntenos un poquito eh, acerca, ya casi terminando esta entrevista, porque fíjese, como la pasamos bueno recordando a los docentes, ¿usted recuerda alguna historia especial que haya tenido con un docente, una confrontación, alguna situación que le haya tocado a usted, que le haya sacado de casillas? Pues muchas, pero en el momentico no, no recuerdo, pero sí hartos, me habían, me han pasado o me pasaron. ¿Pero no recuerda alguna especial? No, no recuerdo ninguna especial. bueno y, y, y, una, ¿Y una especial no, con algún estudiante? <risa> que le haya tocado a usted, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que en época de, de mi infancia, en la escuela lo dejaban a uno parado ahí o con la regla, lo castigaban, ¿Hubo algo parecido en su, en su oficina que le haya tocado tener eh, algo parecido con los estudiantes? No, porque por lo general pues la directora no interviene mucho, como hay profesores de disciplina, directores de grupo, entonces ellos se encargan de eso y ya en última instancia, si el profesor no ha podido resolver el problema, pues llegan a la dirección de lo contrario. Sí, Esta pero ya para finalizar, enviémosle un mensaje a todos los docentes, sobre todo a aquellos que están actualmente buscando eh, crecer, eh, llegar a, a, a cargos importantes, a ser rector, a ser coordinador. Con su experiencia, ¿qué mensaje le envía? ¿Qué recomendación le envía a esos futuros eh, dirigentes o eh, directivos que van a ser parte de un colegio o una institución educativa Bueno, yo les diría que, a, que uno recomienda su trabajo, nadie que recomienda a otra persona sino que uno mismo se recomienda, se recomienda por su manera de actuar, su manera de trabajar entonces les aconsejaría que se esforzaran un poquito más por dar una mejor instrucción a sus estudiantes porque le cuento que ellos se fijan en todo, en el momentico les gusta la recocha y no hacer nada, pero después ellos se dan cuenta que este profesor o tal rector no les sirvió, que no les dio las mmm, indicaciones necesarias y que pues fue como un fraude, ¿no?, esa educación. Por último, una recomendación a los directivos, sobre todo los que están y los que vendrán como directivos y rectores de nuestro querido colegio NUCEFA. ¿Qué recomendaciones le darían a ellos con su experiencia de más de 23 años como formadora, como directiva, como rectora del Colegio Bienestar Social y NUCEFA? Ah, bueno, <coughs> de todas maneras... Pues yo siempre trabajé en la policía y me pareció... La policía conmigo fue muy especial. Y a mí me parece que ellos tienen una buena dirección del colegio. Porque siempre Bogotá pues, ha sido dirigido por, por la policía y en realidad ha funcionado muy bien. Yo creo que la, en los colegios de la policía se estudia con responsabilidad y, y, las, y los directivos y profesores son bastante pues, preparados, responsables y es por eso estas instituciones han funcionado bien. ¿Y la recomendación que le dejé? A los estudiantes, sobre todo los que están empezando allá en la institución del colegio Nuseva. Bueno, que les pongan mucha atención a los profesores, que ellos de todas maneras <coughs> quieren es el bienestar de ustedes. Entonces, sean disciplinados, oigan sus insinuaciones, sus consejos y colaborenles en todo. Bueno, señorita Julieta, muchas gracias de todas formas por esta entrevista y por último vamos a dejar el mensaje a todos los estudiantes que hicieron parte de la institución, los egresados, para que participen de este gran reencuentro este noviembre, 16 sábado, 16 de noviembre a partir de las 7 de la noche, para que todas las promociones, tanto diurna como nocturna, hagan parte de esta invitación, de este reencuentro al cual hemos participado y al cual he llevado yo, coordinando desde hace cuatro años, y hace de ahí para atrás el profesor Gaitán y otros, el profesor Daza y otros que han hecho el esfuerzo para que esto siga, esto siga y esperamos de que ojalá, si no estoy hoy aquí, haya otros precursores que hagan ese trabajo y a la hora de unir, de traer felicidad, sobre todo porque esto es felicidad a lo que lo estamos invitando a los egresados, para que saquen un poquito de tiempo, vayan con sus compañeros, sus compañeras, no se queden en casa y hagan parte de esa felicidad que es saludable para ir a reencontrarnos, a ver qué es lo que pasa, qué pueden eh, aportar y que la paz es rico. Entonces, le vamos a dar esa invitación a la señorita Julieta para que ella personalmente nos invite a todos los egresados a ese evento del 16 de noviembre, señorita Julieta. Bueno, muchachos, los invito de una manera especial a esta... Invitación que ya le hizo el, el compañero para que asistan a divertirse un rato a, y fuera de eso a integrarse nuevamente con sus compañeros. Eso es muy saludable. La, la fiesta va a estar muy animada, muy sabrosa, muy buena. Y desde que se diga pachanga, pues ya se sabe que es buena. Bueno, muchas gracias, señorita Julieta. Muchas gracias por haberme atendido aquí. Muchas gracias por haberme atendido. Y ya, la, la, la señorita Julieta me dice que quiere verlo. Claro, por YouTube y todos ustedes pueden ver en YouTube esta gran entrevista. Vamos a llevarlo a la página de Egresados. Ahí me pueden seguir. Es un, un grupo cerrado, señorita Julieta. También me pueden seguir por el portal de Pavo Roca, Wisite. Eh, y, y también la invitación que estamos haciendo a través del grupo de WhatsApp. Esperamos de que... Ustedes eh, nos hagan llegar los comentarios, eh, participen de este gran reencuentro que estamos nosotros convocando el Comité General en cabeza, de, de, cabeza mía con Samuel Díaz Cernas, que me ha colaborado por, por varios años, a, a Faber Rojas, a Sofía Espitia, eh, Miller Manrique, que se ha vinculado esta vez, igualmente las hermanas eh, Díaz Galindo, que también están ansiosas para ayudar este año también a aportar su granito de arena para que este comité eh, le lleve a todos ustedes una, una felicidad total en este reencuentro. Así que muchas gracias y hasta pronto. Ahí puedes ver a la señorita Julieta, nos va a dar un saludito y decirles cómo están, señorita. Sí, no, un saludo especial a todos, egresados, ¿sí? Ah, sí. Un saludo muy especial para todos mis alumnos, egresados. Thank <laughs> you.